Hola, hola Juli, hola Gise, hola, hola a todos los chicos que están ahí en el estudio. La pasión mundialista ha llegado a todas partes, ha abarcado cosas que son realmente impensadas, hasta inclusive... El helado, la pasión por el mundial también llegó al helado y justamente desde que comenzó el mundial a la fecha es el sabor más vendido. Se llama La Escaloneta y lo tomaron muchas heladerías artesanales, Mira vos. lo prepararon y aseguran que es el más elegido. Estoy con Nedi acá en una heladería de Godoy Cruz y me va a contar cómo se prepara y lo estamos viendo también, se ve riquísimo. Hola, Nedi, Buenas tardes. Mira, es un helado hecho a base de dulce de leche tiene chocolate blanco y galletita crocante. ¡Qué rico! Esa mezcla queda muy agradable al paladar. Entonces lo eligen mucho los adultos y también los chicos. ¿Se prenden también los adultos? Sí, los adultos les encantan. ¿Lo toman por curiosidad o después que vienen dicen es el mejor, es más rico? Y no sé, pero yo trato de hacérselo probar. Dame dos, por favor. Entonces se lo pago. Ya, ¿querés que te dé una cosa? Yo les digo a la gente, porque viste que la curiosidad uh -huh. es importante. Entonces les digo, probalo Si no te gusta, no te lo doy. La mayoría de la gente lo prueba y le encanta. ¡Ah, qué bueno eso! ¡Qué gusto tiene! Se ha vendido sí, un montón. Este. Se ha vendido mucho. ¿Ha mucho. ¿Qué gusto tiene? Me preguntan los chicos. Y la mezcla del dulce de leche con el crocante queda muy rico. ¿El crocante es la galletita misma la galletita, del cucurú? Pero está embebida en el chocolate blanco. Entonces, la mezcla es espectacular. ¿Y el chocolate blanco cómo se le coloca? Se derrite y se agrega la Ay, galletita dentro, se hace esa mezcla y se va sembrando en el helado. O sea, se mezcla el dulce de leche con el chocolate más la galleta, queda delicioso. Queda riquísima. Ay, ¿Y qué. el crocante de perdura de la galleta? Sí, porque el chocolate impermeabiliza la galleta. Entonces, no deja ah, que la humedad del helado claro. entre a la galleta, entonces queda crocante permanente. No se habla. No va, va a ser no. más vendido. Escúchenme el dulce. Claro, no se balandán El dulce de leche tradicionalmente es el favorito, el que más se vende, ¿no es cierto, Neddy? Sí, imagínate el dulce de leche. Claro, son los clásicos, pero imagínate si, sí, ah, permiso. Yo me llevo este y este se bueno, lo guardamos a Pablo. Terminó acá la nota, ¿no? Claro, lo vamos parece. a tener. Por... Gracias, Silvia. <risa> me lo va a tener Neddy, gracias. Porque tiene que seguir atendiendo, pobre. Tenés que no, probarlo. si sí lo vemos bien. Tenés que probarlo y para decirnos Lo voy a, a, ver. a probar. Sí. ¿Pero en vivo? Sí, ver, obvio, sí. claramente. No te voy a poder llevar, Gisela, porque se me va a derretir. Sí, no, pero a ver, a ver. En, en, una, en una cosita así, esa de Le podemos llevar. Por? por supuesto, a Gisela, <risa> llevarle para que pruebe. Ah, ah, que dice Nelly. Claro. ¿Cuál? Sí. Me y te va a encantar. Lo que pasa que no es dietético, eso es indudable. No importa, bueno. no no es mucho de lo diet. Es Sofía Fernández la de lo diet. ¿Te gustó, vos? Está delicioso. ¡Qué rico! Las chicas dicen que, que se engorda. No, no engorda. Muy Cuando bien, ahí completo, está. No engorda, Yo engordo, chicas. Ah, Hay que disfrutar. ¿Le va a mandar a Imacio también? Por supuesto, te mandamos un kilo para que lo prueben. ¿Les alcanza? Sí, sí. por supuesto, agradecele mucho. Silvi, una cortita. Eh, ¿Cómo se les ocurrió ponerle escalones que estaban... Eh, muy muy emocionados con el mundial ¿Qué, ¿Qué hizo? Que le dijeran Bueno, le vamos a poner Claro así. Bueno, ¿cómo surgió el nombre de la escaloneta? Eso fue una creación De los heladeros artesanales en Buenos Aires uh -huh. Uh -huh. Que eh, el dulce de leche Que sería el dulce típico de la Argentina claro. Se les ocurrió hacer esta mezcla Ah, muy bien A nivel nacional Entonces existen todos los heladeros artesanales se prendieron con la idea. Todos los que estamos en la Asociación de Heladeros Artesanales hacemos este gusto. Sí, yo le voy a ser sincera, el suyo es el más rico. ¡Ay, Ay qué lindo! Me voy a poner ancha y el que fabrica también. Bueno, muchas qué gracias, Nedi, eh. muy, muy, muy buena onda a todos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias también a usted. Le salió perfecto. Bueno, Me encantó. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Les agradecemos un montón. Les llevamos el heladito para que disfruten de esta tarde y seguimos con la pasión del mundial mostrándoles las cosas que uno llega a hacer cuando el amor es tan grande como el que tenemos por la selección argentina.